seguido presentamos a una persona que no necesita en el mundo de la energía renovable ya presentación, Javier García Breva. Javier, estamos encantados de, de, de tenerte con nosotros, como siempre, y, y durante estos años ha sido un placer. Al, así que ya sin más dilación, escucharemos lo que tienes que decir. Gracias, espera. Eh... Quiero agradecer a Ampier el que haya vuelto a contar conmigo eh, en, en el día de hoy. Con, eh, estuve en la inauguración, por decirlo de alguna manera, del Camino del Sol en el mes de septiembre y, y hoy pues estoy invitado a, a volver a intervenir ante ustedes. Esta vez con un material que lo podrán recoger ustedes al final de, eh, en la puerta. Eh, que es un informe que, que hemos hecho desde la oficina de Javier García Breva sobre el imparable crecimiento de la fotovoltaica en el mundo. Es un informe que tienen ustedes ahí. Yo no voy a, a ceñirme a ese informe, porque está ahí, para que ustedes lo lean, no para que yo se lo cuente. Y cualquier información que necesiten, pues en la oficina de Javier García Breva la pueden encontrar en la página web. Y yo, pues, eh, simplemente quiero empezar por la conclusión de, de ese informe que, que, que hemos preparado para el día de hoy, para Ampier. Y la conclusión es muy sencilla, eh, sobre todo analizando todos los datos que hemos ido recogiendo a lo largo de este año 2015. De este año 2015. Y es que en este momento, en el mundo, la fotovoltaica está determinando cuáles son las economías más innovadoras y más competitivas. No hay más que ver, eh, recoger toda la información que aparece en el mundo todos los días. Y eh, yo he llegado a esa conclusión después de analizar toda esa información. Y por el contrario, nos encontramos con que España, en el marco nacional de España, pues vivimos eh, una situación del mundo al revés. Todo lo que en el mundo es desarrollo y crecimiento de la fotovoltaica eh, en España es parálisis, retroceso, incluso, como eh, bien decía Miguel Ángel, eh, eh, diría desprecio insulto. Yo prefiero utilizar una palabra que es sociológicamente más grave, que es prejuicio, prejuicio contra la fotovoltaica. Bien, en el mundo, no les voy a contar todos los datos porque no habría tiempo, pero eh, yo resalto lo más importante, es que precisamente está siendo la banca internacional, la banca mundial, eh, la banca alemana, la banca suiza, los eh, analistas eh, financieros internacionales, resulta que son los que están eh, haciendo previsiones a largo plazo de que para el año 2030 la fotovoltaica, la generación fotovoltaica va a llegar a una cuota del 10% a nivel mundial. Y que para el año 2050 esa cuota puede sobrepasar incluso el 30% de la generación mundial. Esto es un análisis de la banca y de los, de los, de los analistas financieros internacionales. Incluso algún banco está haciendo eh, una perspectiva contando con un mercado de 100 millones de pequeños productores fotovoltaicos a través del desarrollo del autoconsumo con almacenamiento. Ahí hablo de, lo, de los objetivos de la India, de los objetivos de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Dinamarca, del Reino Unido, y que contrastan, el, lógicamente, con la parálisis total de, de España. El dato final es que se prevé un crecimiento para el año 2019, es decir, para dentro de cuatro años, se prevé un crecimiento de la fotovoltaica del 177%, y que en el año 2019, solo en ese año, se instalen 70% gigavatios en un solo año de nueva potencia fotovoltaica. Se espera que para ese año en, el, en todo el mundo haya 11 mercados donde la fotovoltaica crece uh, de orden, del orden de un gigavatio al año. Evidentemente en esos 11 mercados internacionales a España eh, ni, ni está ni se la espera. ¿Y cuáles son las causas de este desarrollo? Yo diría que exponencial y para mí personalmente sorprendente de la fotovoltaica. Fundamentalmente la reducción de costes es espectacular, el margen de reducción de costes de la fotovoltaica comparada con todo el resto de fuentes energéticas es imbatible la fotovoltaica ya por razones económicas. Una preocupación en muchos estados, yo diría que en casi todas las economías mundiales, de reducir la elevada dependencia energética de las importaciones de combustibles fósiles, algo que sorprendentemente no aparece en la política energética española, la seguridad jurídica. Este crecimiento se está haciendo porque hay seguridad jurídica para las inversiones y para los inversores. Y un elemento, lo he citado, pero lo repito porque me parece importantísimo, es que ya eh, son razones económicas las que están alentando e impulsando la inversión en fotovoltaica en todo el mundo. En el mes de septiembre decía, bueno, ¿y por qué eh, en España se tiene una concepción tan negativa de la fotovoltaica? como España es, eh, como decía antes, el mundo al revés? Yo hablaba de cuatro razones, solamente las enuncio para no gastar tiempo y no repetirlo. Primero, porque la fotovoltaica hunde los precios del mercado mayorista, los datos de los informes anuales de APA, son más que elocuentes y, sobre todo, también la fotovoltaica eh, a, ayuda mucho a gestionar la punta de demanda. Son esas puntas de demanda donde las eléctricas cobran muchísimo por las restricciones técnicas, pagos por capacidad, etc. Y la fotovoltaica... Ayuda a gestionar esas puntas de demanda. La segunda razón, porque la fotovoltaica abre la competencia. No es lo mismo un mercado donde solamente hay cuatro operadores, a un mercado donde hay en este momento eh, eh, 62.000 pequeños productores fotovoltaicos que, que, que defiende Ampier y seguramente esos 100 millones a los que se refería Deutsche de, Bank de, de futuros pequeños productores eh, abren la competencia de una manera eh, eh, absolutamente desconocida hasta ahora. Y hay una ley de economía. Eh, Evidente Y es que a mayor competencia bajan los precios. La tercera razón, que yo decía en septiembre, es que la fotovoltaica es la energía más flexible. Se puede eh, instalar la fotovoltaica en cualquier parte. Y esto realmente no hay ninguna otra fuente energética que lo pueda hacer. Ya hay una cuarta razón, que no voy a extenderme en ella porque no es, hoy es el día, que es la fotovoltaica es imprescindible para luchar contra el cambio climático, para reducir las emisiones de CO2. Bien para alegrarnos la mañana hay un chiste de Forges, Forges es un humorista español muy conocido y el día 6, perdón, el día 3 de noviembre publicó un chiste en el país que decía lo, lo siguiente, lo digo por lo que, por, lo cuento por lo que voy a contar ahora mismo, hay un señor todo lleno de telarañas y dice Forges, tres años después del encargo, el asesor jefe de oratoria del señor Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo sigue sin lograr desarrollar un discurso coherente que justifique el llamado impuesto al sol. Esto lo dice Forges en, en, un, en un chiste y, y yo cuando lo leí no, no eh, fue en noviembre, no era de importancia hasta que reflexioné eh, co, eh, y con una reflexión que les voy a hacer ahora mismo. Nos vamos al Boletín Oficial del Estado del mes de octubre, es decir, hace prácticamente una semana. Y nos encontramos que el día 10 de octubre el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto 900-2015 que regula el autoconsumo en España. No voy a darles la, el rollo sobre el decreto de autoconsumo, pero es un decreto pues, restrictivo sobre el autoconsumo en España, retroactivo, y a mi modo de ver, eso hay juristas que dirán otra cosa, pero yo opino que mmm, no se ajusta a los criterios de las directivas europeas, fundamentalmente de las de renovables y la eficiencia energética. Pero el día 31 de octubre se publica el Real Decreto Legislativo 7-2015, que es la refundición, el texto legal que refunde la ley del suelo del año 2008 y la Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana del año 2013. Y en el artículo, esta es una ley que ha hecho fomento, el Ministerio de Fomento, no la ha hecho industria, y en su artículo 3, artículo 3 dice que entre las prioridades de las políticas públicas para el medio urbano está el desarrollo de las renovables, de las energías renovables en la edificación y en el urbanismo, para luchar contra la pobreza energética, para reducir el consumo de combustibles fósiles y, preferentemente, con producción propia con renovables. Esto está publicado en el BOE el 31 de octubre, en esta ley de, de refunde la ley de rehabilitación. Y el mensaje es clarísimo desde la política eh, digamos, del Ministerio de Fomento y, como uno de los criterios prioritarios para la rehabilitación energética de edificios, se está hablando de autoconsumo clarísimamente. Y 20 días antes salió un decreto donde se, opone, se ponen todo tipo de barreras administrativas, de obstáculos, de cargas económicas para que eso sea una realidad. Esta incoherencia es la que, que cita el, el chiste de Forges y es la que yo pongo de relieve aquí hoy ante ustedes, pero esta incoherencia es mayor todavía porque para apoyar ese decreto de autoconsumo se busca a la consultora que siempre tiene el gobierno para decir lo que quiere oír, que es una consultora que no voy a decir el nombre. Y esta consultora dice que el autoconsumo, el, el desarrollo del autoconsumo en España, subiría a la luz un 6%, o entre un 2 y un 6% según lo que se apoye el autoconsumo. Esta consultora, que es Boston Consulting, <risa> eh, <risa> sigue el argumento Sí, porque es que de charlatanes está la vida llena, sobre todo en estos días. Eh, y para razonar este argumento, por qué sube la luz con el autoconsumo, claro, es que el autoconsumo eh, producirá una menor facturación de las eléctricas y menores ingresos del sistema. Y al tener menores ingresos el sistema aumenta el déficit de tarifa. El déficit de tarifa va directamente al recibo de la luz. Claro, es eh, algo que eh, fuera de España se reiría todo el mundo de esta legislación, porque, claro, ¿cómo se puede eh, criticar al autoconsumo porque es un instrumento de ahorro energético? Bueno, pues este Galimatías lo hace una consultora que se llama Postum Consulting. Y, curiosamente, este análisis coincide con un informe de la Agencia Internacional de la Energía que viene a decir que España, España es de los países... Donde es más barato hacer una instalación fotovoltaica. Entonces, claro, la incoherencia es más grave. Estamos hablando de una negligencia y de una irresponsabilidad muy grave. Claro, los mensajes del Ministerio de Industria inciden en otras cosas. Por ejemplo, hay un mensaje del mes de. Yo creo que fue la semana pasada que, que dice que, bueno, que si no tuviéramos nucleares en España, subiría la luz un 15%. Pero bueno, si son nucleares amortizadas que están teniendo unos sobreingresos o una sobreretribución todos los años, que está estimada entre 1.000 y 2.000 millones de euros, hombre, si, si no hay nucleares, el consumidor se ahorrará esos, esos, esos miles de millones de la sobreretribución. Ese es un mensaje del Ministerio de Industria. Pero hay otro mensaje que es más importante y este yo quiero que lo graben en sus mentes porque no lo van a oír de aquí al 20 de diciembre, desgraciadamente. Y es, el Ministerio de Industria ya ha anunciado que para el mes de enero no va a poder bajar el recibo del gas, porque hay que pagar casto. No voy a… Eh, Saben ustedes lo que es el almacenamiento de gas castor, que han entrado en hibernación, que ahora eh, en, en un juicio que se está celebrando en Vinarod, pues lo, todos los responsables eh, políticos de entonces están diciendo que nadie cayó en la cuenta del riesgo sísmico y ahora resulta que nos enteramos que todas las instalaciones de almacenamiento gasista que hay en España, que hay unas tres, todas se han hecho sin ningún informe de evaluación del riesgo sísmico, con lo cual, pues bueno, este es el país que tenemos. Pero hay que pagar castor. Y el Gobierno está muy interesado en que consumamos gas para que mmm, compremos coches de autogas ...o para que la rehabilitación de edificios se haga también con gas natural. Porque el mayor problema energético que tiene nuestro país no son las nucleares, no son las renovables... ...no es la fotovoltaica, eh, no es la nuclear siquiera. El mayor problema energético que tiene España es la sobrecapacidad gasista. De esto nadie habla, por eso lo digo, tomen nota... Porque eh, Y además se está alentando a que crezca esa sobrecapacidad. No hay ningún país del mundo que dependa más de un 60% de su abastecimiento de gas de un solo país, como es España con respecto a Argelia. No hay ningún país del mundo con ese grado de dependencia. Más del 60%. Bien, yo ahora quisiera darles dos titulares, dos titulares que a mí me han eh, emocionado, eh, emocionado tecnológicamente. Un titular también de, del mes pasado. La ciudad de Nueva York, para luchar contra el cambio climático, ha decidido que para el año 2020 va a tener 150.000 instalaciones eh, de autoconsumo en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, 150.000 instalaciones de autoconsumo. Y ha hecho una evaluación de su potencial eh, de energía solar en todos los tejados de la ciudad de Nueva York. Y son... 4,7 gigavatios. Todo lo ha hecho la ciudad de Nueva York. Y el segundo titular, tomen nota, es Australia. Australia, su gobierno ha decidido que en, en un plazo de 10 años el 50% de los hogares australianos tengan autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento. Yo, cuando he visto estos titulares, me pregunto, bueno, ¿por qué en España no podemos tener estos titulares? ¿Por qué mañana no nos podríamos despertar escuchando? La ciudad de Madrid va a hacer para la cumbre de París eh, un objetivo, o va a establecer un objetivo de tener 150.000 instalaciones fotovoltaicas o de autoconsumo fotovoltaico en la ciudad de Madrid. O que tuviéramos un gobierno que dijera, hombre, vamos a establecer un objetivo para que el 20, el 30, el 40% de los hogares españoles puedan acceder al autoconsumo fotovoltaico. ¿Por qué esto no puede suceder en España? Por una razón. Y este es un argumento fundamental para la fotovoltaica. La fotovoltaica obliga a cambiar el modelo de negocio eléctrico. Esto lo saben ya en otros países, como Alemania, por ejemplo. Hay que cambiar el modelo de negocio eléctrico. ¿Cuál es el modelo de negocio eléctrico de la fotovoltaica? Pues es un modelo basado, primero, en el consumidor generador, o llámelo de otra manera, Convertir cada centro de consumo en un centro de generación. O sea, el primer elemento de ese modelo, el nuevo modelo de negocio, es eh, la, la generación distribuida, que se basa fundamentalmente en el papel central del consumidor como consumidor generador y parte activa en la gestión de la demanda. El segundo elemento es el ahorro y la eficiencia energética. ¿Para qué? Para reducir la factura de la dependencia energética. Y el tercer elemento es reducir las emisiones de CO2, porque evidentemente si hacen los, los dos primeros puntos, el tercero se da por añadidura. ¿Cuál es el modelo de negocio eléctrico que tenemos en España en este momento? Está muy bien definido o perfectamente definido en la ley 24-2013, o sea, la nueva ley del sector eléctrico. Y lo dice claramente, el objetivo de la ley de, de, del sector eléctrico en España es el sostenimiento económico de las cuentas del sistema eléctrico. Es decir, sostener los ingresos reales o reconocidos del sistema eléctrico. Y este principio es el que para mí, y esto es otra cosa que ustedes no van a escuchar hasta el 20 por lo menos hasta el 20 de diciembre no lo van a escuchar. Este principio realmente a mí me, creo que refleja o resume el relato de lo que ha sido la ...política energética en nuestro país en los últimos 30 años. Y en los últimos 30 años los consumidores españoles... ...han rescatado ya el sistema eléctrico tres veces. Porque el sistema eléctrico lo que ha hecho siempre... ...desde estos últimos 30 años ha sido excederse... ...en eh, inversiones por encima de la demanda... ...que han eh, llevado a un sobreendeudamiento... ...del propio sector eléctrico. Y así en el año 1984 se puso en marcha la moratoria nuclear... ...que han sido 5.700 millones de euros que se han pagado en, en el recibo de la luz. En el año 1998 eh, se aprobó los costes de transición a la competencia... ...para que las eléctricas pudieran amortizar las grandes inversiones que habían hecho eh, diez años antes. Los CTCs eh, han costado en el recibo de la luz 8.665 millones de euros... Y el tercer rescate, en el año 2002, se aprueba el, lo que yo llamo el artificio contable del déficit de tarifa que en el año 2009 el gobierno de entonces de Zapatero convierte en deuda pública, que es el déficit de tarifa. Hasta el año 2013 las eléctricas han cobrado ya por el déficit de tarifa más de 23.000 millones de euros. Y ahora estamos en otro nuevo ciclo donde se sigue invirtiendo y se sigue incrementando la deuda para eh, llegar a, lo, a donde yo quería llegar. En este momento tenemos un reto, y es o vamos a un cuarto rescate del sistema eléctrico o vamos a un cambio de modelo de negocio eléctrico. Y yo aquí hago ya mmm, tres últimas observaciones. La primera es un aviso. Un aviso, sobre todo, en España deben de comprender que estamos ya en periodo electoral, y se habla mucho de muchas cosas, muy poquito de energía y mucho menos que se va a hablar de aquí al 20 de diciembre de energía. Pero yo quiero dar un aviso. La energía en este momento, la gestión de la energía en este momento, no es ni para diletantes ni para contemporizadores. ¿Esto qué quiere decir? El ser contemporizador o ser diletante es más o menos dejar las cosas tal y como están. Y yo vengo escuchando en estos últimos meses propuestas, por ejemplo, de un pacto de Estado, de distintos ángulos, totalmente distintos, pero de un pacto de Estado por la energía, o de un libro blanco de la energía. Y yo les aviso contra estas propuestas. Y voy a poner el ejemplo del famoso libro blanco de Pérez Arriaga. En el año 2004-2005 se encargó al catedrático de la Universidad de Comillas, Pérez Arriaga, un libro blanco para ver el gobierno de entonces qué iba a hacer. Cuando se termina ese libro blanco y se le entrega al gobierno, el gobierno, el Ministerio de Industria, lo metió en un cajón. Literalmente, lo metió en un cajón. Se le dio un plazo de seis meses para hacer el libro y cuando se recibe el libro, ese libro nunca se ha presentado en público por ninguna autoridad ni por el que lo encargó. Y yo, que soy un ingenuo de nacimiento, pues se me ocurrió preguntar, eh, oye, ¿qué pasa con el libro blanco de Pérez Arriaga? Hombre, Javier, no seas tonto. ¿No te das cuenta que con esto hemos salvado ya seis meses de legislatura? Y yo me di cuenta de qué ingenuo eres, Javier. Yo aviso sobre estas propuestas de pactos de Estado que no dicen a dónde quieren llegar, o de libros blancos para perder el tiempo. Y yo, repito, la gestión de la política energética de España en estos momentos no está para perder el tiempo, porque el reto ya os he dicho cuál es. O un cuarto rescate o cambiamos el modelo de negocio eléctrico. También, y esto es un inciso que quiero hacer, que me parece muy importante, una propuesta que casi nadie hace es que hay que cambiar, yo no voy a decir derogar porque es una palabra muy fuerte, pero sí cambiar sustancialmente la Ley 3 2013, que como nadie sabe lo que es, yo les digo, es la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En España no hay competencia en los mercados energéticos la razón fundamental es porque eh, eh, el organismo regulador de la, de, de, perdón, de, de, de la competencia, el organismo regulador, entre comillas, independiente de la competencia, está capturado por el Poder Ejecutivo. Y esto está escrito en esta ley. Y yo creo que esta ley, cualquier propuesta energética que no parta de cambiar sustancialmente la Ley 3/2013, tampoco eh, tiene muchos visos de seriedad. Y termino. ¿Cuál es el camino? El camino, yo siempre lo he dicho, y en mi página lo podéis leer, el camino ya está inventado, está escrito, está eh, incluso descrito perfectamente con medidas y propuestas en las directivas europeas. Las directivas europeas de renovables, de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética eh, tienen un eh, hilo conductor, que es la generación distribuida, el autoconsumo, la integración de las renovables en el urbanismo y en el transporte, en los edificios. Hay cantidad de artículos donde esto se puede ver. En mi página lo pueden ustedes ver cómo se desarrolla. Pero eh, cuando se habla de los contadores, en la directiva de eficiencia energética se habla de los contadores inteligentes con balance neto. Cuando se habla del consumo de edificio, eh, el, el edificio de consumo eh, casi nulo de energía, se habla del edificio con autoconsumo. Y cuando se habla de la microgeneración con renovables… Se, se, se dice textualmente que los gobiernos deben apoyar la instalación de renovables en los tejados de los edificios. Esto está escrito en las directivas europeas, por lo tanto, el camino está ahí, en la generación distribuida tal y como está diseñada en las directivas europeas. Porque esta es una idea que me hubiera gustado desarrollar, pero la fotovoltaica, eh, insisto, eh, todo esto no es solamente para, para hacernos más felices a los consumidores y a los ciudadanos, sino porque va a ser imprescindible imprescindible para reducir las emisiones y para eliminar las emisiones de CO2. Yo me aventuraba en septiembre a dar un objetivo para España, sacado de, unos, de unas prospectivas que han hecho otras, otras consultoras, que hablan de un objetivo de fotovoltaica en España de 21 gigavatios para el año 2030 y de un objetivo intermedio de 12 gigavatios para el año 2020, pero no como un objetivo máximo, sino como un objetivo imprescindible para que España entre un, en un escenario de reducción de emisiones, cosa que en este momento ni está ni, ni lo va a poder estar. Y esto ya no solamente es por razones ambientales, ya es por razones económicas y, mm, sobre todo, por razones de favorecer a los consumidores, algo es un concepto de consumidor que está olvidado en la política energética española para favorecer a los consumidores. Y ya finalizo diciendo algo que ya he dicho muchas veces. Yo sabéis que, que me gusta mucho hablar de las directivas europeas porque me las conozco muy bien y porque creo en ellas. Espero que, que por mucho tiempo. Pero yo una conclusión que saco de la fotovoltaica es muy clara. La fotovoltaica tiene que ser ya un nuevo eh, derecho de ciudadanía. Y por eso hay que luchar, combatir, desde Ampier, desde todas las instancias que podamos, porque debe de ser un nuevo derecho de ciudadanía y, como tal, está reconocido en las directivas europeas y eso me lleva ya a reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho los 62.000 pequeños productores que representa Ampier, que invirtieron en la fotovoltaica creyéndose lo que decía el Gobierno en un momento dado y, el, y lo que decía el propio Boletín Oficial del Estado, y que tienen que ser, de alguna manera, resarcidos de esa política retroactiva que se ha establecido con la fotovoltaica desde, desde el año 2010. Y yo creo que también, al ser un derecho de ciudadanía, eh, la legislación, como dicen las, las directivas europeas, tendrán que facilitar a todos los consumidores el acceso a la fotovoltaica. Nada más y muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por tu clara y evidente presentación. Uh, si todos los cargos públicos o gente que ha ocupado cargo público uh, tuviese tus principios y hubiese actuado como tú pues seguramente otro gallo cantaría en este asunto ¿no? uh, has tocado muchísimos temas con mucha asertividad solo quería bueno uh, antes de iniciar el turno de preguntas hacerte una pregunta uh, has mencionado la falta digamos de un debate energético en los medios de comunicación Uh, especialmente ahora en que estamos, bueno, ya iniciando una campaña electoral, ¿no? Um, esto es algo especialmente preocupante, uh, nos preocupa muchísimo, más que nada porque ha habido un señor muy poderoso, de cuyo nombre no quiero acordarme, que justo antes de iniciar una campaña electoral, pues, pues habló de nosotros, ¿no? Um, y no habló del todo bien, uh, de modo que ahora en campaña electoral... Nosotros no estamos protegidos contra él, pero sí él, está, sí, él sí está protegido contra nosotros. Entonces, la pregunta de forma más genérica es, ¿qué crees que deberíamos hacer para reintroducir el cambio de modelo energético y, sobre todo, la, la, la seguridad jurídica de estas 62.000 familias en, el, en, el, en los medios de comunicación? Pues eh, yo voy a ser sincero, es muy difícil. Estados Unidos tuvo el huracán Sandy... ...y a partir del huracán Sandy entendieron que, que el cambio climático existía... ...y a partir de entonces empezaron a cambiar muchas cosas. Aquí, no sé si, por suerte, no hemos tenido un huracán Sandy y espero que no lo tengamos y a partir de ahí ¿qué ocurre? pues que eh, en primer lugar la incapacidad de los partidos políticos por hacer ese debate, yo creo que hay un gran, una gran dosis de ignorancia una gran dosis de incompetencia y luego también en los medios de comunicación lo único que se busca son grandes titulares y al final el debate siempre acaba en el mismo debate que es el debate si la energía nuclear es buena y si las renovables son malas, y entonces claro ese debate que ya es un debate del siglo pasado ¿eh? Eh, en el en el, en el mundo ese debate no se está planteando, en el, en, el, en el mundo lo que se está planteando es lo que yo he explicado, la generación distribuida, el, nuevos modelos de negocio eh, energético y aquí estamos todavía pues, eh, impulsando que España sea un gran centro de intermediación gasista. Y entonces todos los lobbies energéticos ahora de España están pidiendo a gritos que, bueno, que se haga el gasoducto Midcat. Que nosotros sigamos exportando a mucho más gas que el que consumimos de Argelia para luego revenderlo en buques metaneros a, a todo el mundo. Que eso es lo que se está haciendo. Claro, ¿en qué beneficia eso al consumidor español o al sistema eléctrico español? En nada, absolutamente nada, que es lo que yo estoy denunciando. Entonces, ¿por qué no sale el tema gasista en el debate electoral? Pues porque no interesa, porque las grandes compañías ya pagan publicidad a los medios para que los medios sean buenos con el gas. Porque se, diga, se hace una campaña abrumadora diciendo que el gas es una energía limpia y claro si te dice "Sí, gas que el gas es una energía limpia higiénica la palabra que utilizan es higiénica pues claro pues vamos a consumir gas y luego porque realmente han puesto tantas barreras a las renovables que claro a mí cuando me piden consejo algunos algunos amigos me dicen Javier quiero poner fotovoltaica en, en, en mi casa y, ni se te ocurra pues te, te, va, te van a hundir la, en la miseria entonces claro esa es una situación de una, de una impotencia total. Repito, no tenemos un huracán Sandy, pero a, a, mí, a mí sí me gustaría que el método Castor, que yo lo he definido, se hiciera más público, se pudiera publicitar. Pero claro, a mí un, voy a poner un ejemplo, porque a mí me ha pasado. A mí me llama un periodista para que le explicara el tema a Castor y, y, y, y expliqué el tema a Castor y a la noche me llama el mismo periodista y me dice, a ver, te llamo para pedirte perdón. Porque el director del periódico ha, ha, ha, ha levantado la página porque ha llamado a Florentino Pérez. Claro, si el debate está teledirigido de esta manera es muy difícil, es muy difícil. Tenemos que tener un huracán Sandy, y Dios no lo quiera, pero tenemos que tener un huracán Sandy o 500 terremotos en, en, en Castellón y en Vinaroz para que la gente se sensibilice contra algo que realmente no beneficia a los intereses del país ni de los consumidores. Es muy difícil, yo lo digo. Y de todo lo que yo veo y, y, y, y oteo por ahí, pues sinceramente, yo os tengo que reconocer, yo sé que va a sonar muy mal, pero que vosotros, pierre, sois los únicos que saléis un poco del, del marco este, que yo llamo contemporizador. ¿eh? Contemporizador es alguien que dice, bueno, pues se adapta a los tiempos y ya vendrán otros tiempos. No, vosotros no, no sois contemporizadores, sois, llamémoslo como queráis, radicales, que queréis cambiar las cosas, y yo creo que lo que hace falta es más gente como vosotros, sinceramente, yo creo que esa es la clave. Está claro que somos cuatro locos, o empezamos siendo cuatro locos, uh, pero resulta que ahora ya somos 62.000. Y bueno, creo que se nos ha perseguido un poco como los romanos persiguieron a los cristianos, que es consiguieron el efecto contrario. ¿no? Uh, de todos modos, hoy no vamos a tener un terremoto, pero sí tendremos un simulacro de incendio en este hotel a las once y media, uh, simplemente para avisarles, no es ningún ardiz de, de UNESA ni, ni, ni, ni, ni, nadie, ni nadie con ninguna mala intención, no, es simplemente un simulacro de incendios a las once y media. Uh, Javier, muchas gracias por tu intervención y acto seguido.